¿Estás triste? Tu día se puso gris. Tranquilo, tranquila. Lo primero que debes saber es que por algún motivo estás escuchando esto. Seguramente alguien que te cuida de otros mundos te ha visto sufrir y te trajo aquí. Existen motivos por los cuales esta situación de dolor te alcanzó hoy. Pero nunca olvides esto. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es tu elección. Cierra tus ojos. De ser posible conecta tus audífonos. Busca un lugar donde puedas estar cómodo, en solitario. Te aseguro, encontrarás un respiro con este ejercicio. Te acompañaré y pondré toda mi intención en hacerte sentir mejor. Vamos a respirar muy profundo. Comprendo que te sientas intranquilo. Entiendo bien lo que sientes. Ya lo viví y hasta que salí de ahí, entendí que nosotros mismos nos creamos un infierno. Por favor, pon de tu parte. Solo te pido escuchar atentamente, pues el estado en el que te encuentras puede durar cuanto tú decidas. Despierta. Es difícil entender, pero este dolor es tan grande que nos genera hasta malestar físico, como dolor de cabeza, náuseas, dolor de estómago y tantas dolencias en el corazón. Pero tranquilo, tranquila, por favor, concéntrate a partir de este momento. Tu felicidad dependerá de tu imaginación y de cuánto estés dispuesto, dispuesta a escuchar esas voces que no nos dejan sentir paz, continuemos respirando, vamos, tú puedes, concéntrate, sígueme, inspira, lo más hondo que puedas, expira, Pon toda tu concentración en el sonido de tu respiración. Siente cómo el aire frío entra por tu nariz. Y cómo al salir cambia la temperatura del aire. Siente cómo este aire realiza un recorrido por tus fosas nasales, por tu garganta. Infla tus pulmones lo más que puedas. Piensa que tú... Mereces ser feliz. Suelta ese dolor acompañado del aire que expiras. Lentamente por tu boca. Otra vez, vamos a respirar profundo. Siente el recorrido del aire. Imagina que es pura paz y que esta paz limpia todo tu interior. Al expirar con fuerza, bota todo ese aire sintiendo que es el dolor que ataca tu corazón en este momento. Imagina que dentro de ti hay un cielo nublado. Cada nube gris representa el dolor. Esas palabras que te dijeron, Eso que viste que te dolió hasta el alma. Esa pérdida que ya estás extrañando. Tranquilo, tranquila. El sol saldrá. Y no solo eso. Está ahí. Solo que estas nubes... Por el momento no te permiten sentir su calor. Respira profundo y abraza el dolor. Trae a tu mente eso que tanto te lastimó. Siéntelo. Permítete sufrir porque este es el momento. Abraza tu dolor. Llora. Deja que esas lágrimas disipen las nubes. Vamos, solo llora. Estamos solos. Nadie te juzgará, nadie te ve. Y tienes derecho de sentir tu dolor. Llora. Llora todo lo que sientas. Llora tanto hasta que no puedas más. Grita tu dolor, que así tu cielo pronto te mostrará los rayos cálidos que tanto anhelas y necesitas. Levanta tus brazos y date el mejor abrazo que nadie te haya dado. Ámate. Siente tu propio amor. Pídete perdón por sentir lo que sentiste. Tú mereces ser feliz. No hay mejor consuelo que el propio. Llorar nos limpia el alma. Es como si estuviéramos ahogándonos en dolor. Cada lágrima representa ese dolor. Y al llorar, liberamos todo eso que no nos permitía respirar. Ahora que estás más tranquilo, respira. Respira de verdad lo más profundo. Siente la vida. Imagina que los rayos cálidos del sol están penetrando en tu corazón. Respira. A partir de este momento, eres responsable de cualquier pensamiento que pase dentro de ti. Dentro de nosotros, todo el tiempo, existe una conversación interna. Esa voz que nos recuerda lo vivido. Esa voz que nos da órdenes. Identifícala ya. No dejes de escucharme. No te pierdas de ti. De ti dependerá. Reparar ese corazón. No te preocupes. Por quien te ama, no te preocupes por quien está a tu lado. Te aseguro que después de este ejercicio, todo lo que desees se hará realidad. Tú lo mereces todo. Si vives situaciones de dolor, es porque tu mente así lo decidió, porque de esta forma obtendrás un aprendizaje. Solo de esta forma cruzarás un límite. Ahora que lo sabes, vamos por tu felicidad. ¿Ya te escuchaste? Si tú sigues implorando por ser feliz, preguntándote por qué te tocó sufrir tanto, lo único que atraerás es esa misma necesidad de felicidad. El universo verá circunstancias para que tú cada día sufras anhelando la felicidad, ya que ese fue tu deseo, una necesidad de felicidad. Es momento de cambiar de pensamientos. Trae a ti un pensamiento alegre. ¿Cualquier imagen servirá? ¿Qué te hace feliz? Comienza por analizar esta pregunta. Seguramente, si vas a tu infancia, recordarás un día en que fuiste muy feliz. Engánchate a ese recuerdo. Vibra en todo tu cuerpo con las sensaciones que te proporcionaba hacer eso. Cuando corrías a toda velocidad, sin importar si tropezarías o no, cuando olías la tierra mojada y jugabas en los charcos. Jugar y gritar con tus amigos, reír hasta el cansancio. Impregna tu ser de esa felicidad. Una vez que recuerdes esa emoción en tu cuerpo, agradece al universo. Agradece por tanta felicidad en tu vida, como si esto estuviera pasando en tu presente, ahora. Esta es la forma en que el universo te corresponde con situaciones de felicidad. Comienza por sentir que realmente eres feliz para que así tu subconsciente haga lo que tenga que hacer, para que físicamente en tu realidad vivas estas experiencias de felicidad. Concéntrate en imaginar que tu vida es feliz. En cuanto detectes un pensamiento negativo, ignóralo, no dejes que esa emoción te atrape. Esto será una lucha contigo mismo. Buscarás un recuerdo feliz o imaginarás una situación feliz. Es momento de proyectar en la pantalla de tu mente ese sueño que olvidaste, esa pasión que te hace vibrar. Imagina cada detalle. Siente el olor y la sensación que esta situación te provocaría de ser real, vívela, solo tienes que imaginar. En este momento eres un creador, imagina todo lo que puedas, lucha contra esos pensamientos negativos, confía en que tú eres un ser especial, que tiene derecho a ser feliz, a disfrutar esta vida porque tú eres el protagonista de esta vida. Piérdete con la música. Imagina, imagina, es todo lo que tienes que hacer. Conectar tus sensaciones de felicidad como si estuvieran pasando ya en este momento. Te dejaré unos minutos con la música y tú solo concéntrate en imaginar. Bien hecho, ahora abrirás tus ojos y a partir de este momento nada será igual, pues durante todo el día estarás al pendiente de tus pensamientos, de esa conversación interna. Serás tu porrista, aprenderás a transformar lo negativo en ideas positivas. Un truco puede ser escuchar música alegre. No música que despierte esas emociones negativas, música que te despierte con letra positiva, con ritmos pegajosos, con ritmos alegres. Te aseguro que en menos de una semana, si sigues esta técnica, tu vida cambiará. Primero debes entender que para que otros te amen, tú debes amarte primero y estar al pendiente de cada pensamiento. Es el primer paso. Para controlar tus emociones. No escuches esos pensamientos negativos, cámbialos por algo que te haga feliz, que genere compasión en tu corazón. La sonrisa de un recién nacido, la naturaleza, ese sueño que tanto anhelas, nada pierdes con imaginarte en esa situación feliz. Ese auto, ese auto último modelo… Elige el color, la carretera, quién va a tu lado, la música en la radio, maneja, siente el aire por la ventana, concéntrate en las emociones, que esa es la forma en que el universo puede curarte y traerte abundancia, prosperidad y felicidad a tu vida. Sigue imaginando, por ejemplo, que vas manejando este auto nuevo, el olor a nuevo impregna en tu nariz. Tú, llegando en ese auto a tu empleo soñado, a esa oficina lujosa, disfrutando el café de la mañana, la imaginación es nuestra aliada, y todo eso que creas en tu mente, te aseguro, físicamente será real. Confía, suelta y observa. Si un pensamiento negativo te ataca, eso atraerás a tu vida. Si esos miedos vuelven a ti, a cualquier hora del día, tú solo imagina. Que tengas un excelente día, tarde o noche, y por favor, no dejes de imaginar... Repite esta grabación de ser posible hasta que entiendas que tú mereces ser feliz y que en tus manos o en tu mente está el poder lograrlo.